you. Mm -hmm. Quemo Palabras, quemo días No quemo cigarros Sin saber cómo nací Ni cuándo volveré al barro Solo dame otro tarro Y te preparo otro universo Estos minutos a solas para contarte lo que siento Sigo rapeando tanto Pero escribiendo lento Por cualquier pretexto Canto hasta perder el aliento Sigo viviendo rápido Sigo muriendo lento Sigo buscando algún motivo Para estar contento Ya tengo 22 en esta cárcel de carne Ya perdí la edad De que mi conciencia me arde De casi 5 años Encerrado en mi blog Ya casi 10 años dando mi alma al hip hop, a mí me escuchan dos, tres, bueno, tal vez cuatro para que nos duela menos, ese es el trato, prefiero rimar cabrón sin matar el anonimato, que rapear cabrón sin alma solo espectáculo, quiero escribir como yo y espero que no pueda, porque no dar un millón tan solo hará que duela, yo quiero ser quien yo en un barco sin vela, porque hay días en que yo no quisiera ser yo, si quieres ser como yo espero que no puedas, porque Tan solo hará que duela Yo quiero ser quien huyó Quien no rompe estas cadenas Porque hay días en que yo Que no quiero ser yo con resaca moral dura hasta el aire me taladran las palabras que pienso y no digo a nadie escribiendo canciones que te quemarían la escena de todo lo que grabo consuelo una frase buena Rapero sin andar a rapa de pelo un mal escritor que nunca ganará el cielo a veces el puto amo destruido sin consuelo quise vivir en las nubes y me ataron al suelo mis canciones son rosas que te clavan las espinas me destapo te trago para acabar la rutina pasa el tiempo sin perder el amor esta disciplina viviendo en este teatro este de pantomima, dicen que estoy loco, pero me siento roto, dicen que estoy loco, puede ser mucho o poco, dicen que estoy loco, pero me siento roto, un pájaro sin alas que solo le queda el canto.